Te quiero conversar con ustedes porque hay una situación, mire, que yo creo que para mí tiene una gran importancia. La información que se dio a conocer en el día de ayer de que en nuestro país nuevamente el turismo tiene números importantes. El turismo. Cada mes el ministro de Turismo, David Collado, da a conocer los números y los reportes de cómo ha sido el desarrollo del sector turismo en República Dominicana. Precisamente, en el día de ayer se dio a conocer la información de que el país recibió unos 626.010 turistas precisamente en el mes de abril. Además, no solamente de los visitantes residentes, el ministro de Turismo destacó la llegada de los cruceristas, un turismo que está en crecimiento de República Dominicana, precisamente en los puertos de República Dominicana, logró el mejor mes de abril en la historia, más de 600 mil turistas. Precisamente el ministro de Turismo informó que el mes de abril se rompieron todos los récords de llegada de 626 mil 10 turistas visitantes no residentes. Precisamente en esa misma línea calificó que constituye el mejor mes de abril en la historia de la República Dominicana. Señores. Vamos rumbo, rumbo a ese tan anhelado sueño de los 10 millones de turistas, ¿sabían? Eso es interesante. Eso es interesante porque en medio de una pandemia que atacaba al mundo, República Dominicana permitía y buscaba la manera de que el turismo pueda desarrollarse. Y qué bueno que el mes de abril ha sido un mes histórico en República Dominicana y se ha colocado, yo creo, con unos números envidiable y admirable como lo dice el ministro de turismo precisamente es un trabajo mancomunado del sector público y privado desde el gabinete de turismo que encabeza el presidente luis abinader pero de manera muy especial la gestión que lleva a cabo el ministerio de turismo a Ore, todo el sector que tiene que ver desde las temas de líneas aéreas y demás las instituciones que tienen que ver con todo esto que conforman lo que es este Gabinete de Turismo que de una manera u otra permite que República Dominicana pueda seguir avanzando en este sentido. Claro que sí.